Lo que alega el artista a su favor es que tres hombres cuya identificación por lo pronto se desconoce intentaron irrumpir en su casa en el valle de San Fernando, California. Además, cuentan que los mismos que quisieron asaltar su domicilio habían disparado contra la puerta de la entrada de su casa. ¿La policía se podría creer tan fácilmente al rapero que más de una ocasión ha tenido problemas con la justicia? Pues la respuesta es no. Tras la investigación por parte de las autoridades, el cantante dio información poco relevante, ya que el disparo que había en la puerta de su casa procedía desde el interior de la misma. Pero eso no es todo, la policía, halló dentro de la vivienda, marihuana y como no, un arma que se escondía en los arbustos fuera del domicilio. Este joven promesa se nos desvía del buen camino con tan solo 17 años. Actualmente el cantante se encuentra bajo arresto domiciliario, pero antes había pasado por un centro de detención de menores. Debido a los acontecimientos, su madre se somete a una investigación por la irresponsabilidad de su hijo menor, pues la madre no se encontraba en casa cuando esto sucedió. Lil Pum no nos deja de sorprender cada vez más con su juventud tan polémica y llena de apuros, está claro que la avaricia le ha roto el saco y que el lujo no le ha venido bien a tan temprana edad. Haznos saber qué te ha parecido esta noticia y coméntanos.